amigos del canal Random, aquí estamos de nuevo con un vídeo muy especial Como podéis ver en el título, es portadas de mierda, así, sin paños calientes Y hemos traído al experto en mierda Tenemos a Pimpinelo, que es la caca humana okay, okay, okay, y, no. es que... no. y luego tenemos a Enfiur que es el grafista, el grafista gratuito del canal Ya le hemos nombrado alguna vez, que nos hace portadas sin cobrar ¿vale? es, es Hola, este saluda Enfiur Y bueno, este eh, es como yo, es un imbécil como yo, que nos no gusta el cine de mierda Y el por, cine de mierda... Cine de mierda suele ir acompañado de portadas de mierda, ¿vale? Y además suelen ser portadas falsas y engañosas, ¿me equivoco? No, no te equivocas. Tu pini, bueno, es que tu vida es fea de por sí, entonces. Eh, ¿Qué te, qué tu portada fea. ¿Cheche? Che. Che, che. che, che. che, che, ¿Qué significa eso? ¡Explícanos! ¡Explícanos! Venga, pasa ya, pasa ya, <risa> que vamos. Vale, bueno, no nos enrollamos más. A ver, infíus. Eh, nos ha traído unas cuantas películas, ¿vale? Va, con portadas de mierda, las iremos quemando en pantalla un poco para que, pues para que las veáis bien Y vamos a comentar todos los detalles que tienen estas, lo digo otra vez, portadas de mierda ¡Venga! a Vamos a empezar por Vínicero, una... ¡No se lo ¡Venga! ¡Ahí! ¡Trabaja! ¡Gánate el pan! Ahí va Vamos a empezar por una que seguramente conoce mucha gente de la película de Demons ¿Demons? ¿Demons? Sí, coño, de Argento, con Bobby Rhodes El gran sí, pero... Bobby Rhodes qué? Bobby no. no conoces esta pedazo de edición de mierda? Pero eso no es Demons Sí, esto no es DEMONS es sí, ¿Cómo, es demons? ¿cómo es? va a ser esto DEMONS? Espera, lo vamos a quemar en pantalla mientras hablamos ¿Cómo va a ser esto DEMONS? Mira, pero pone Dario Argento Dario Argento eh, Sí, mira... El, el, pero de no, de no es. De demo, ser porque ¿Pero ¿por, por, le falta, por qué le falta a la chica un agujero en el ojo? ¿Qué tiene que ver eso con la película? Estas le, le, espera, ¿que le falta un agujero en el ojo? ¡Tiene un agujero ahí en la cara! ¿Esto por qué? ¿Por qué es esta mierda? La película va... Y se ponen una careta y se convierten en demonios. Pero... Y, y se pasa así rollo zombi sí. ¿Por Pero hay ¿Por cruces? ¿Por qué hay cruces en la portada? ¿Qué tienen que ver estas cruces? No, no lo sé. ¿Qué hace esta calavera aquí encima? Tampoco lo sé. Ahora Vamos a ver la trasera. La trasera, una invitación al cine. Una máscara maldita. Nos tragamos. El contagio se extiende y nada parece tener salida. Bueno, pues, pues nada, otra otra calavera que poco o nada tiene que ver con la película. Nada. Sí, ahora, ahora busca ahí a Bobby Rhodes. ¿Y Bobby Rhodes dónde está? ¿Dónde está Bobby Rhodes? Que es el protagonista de la película. ¿Dónde está? Bueno, pero no sé, yo esto es una edición pirata o algo. Sí, sí, es que parece enteramente ahí, no sé, tío. Un, no sé, una elevado. guardería hecha por alguien, o sea, sí, sí, además el disco es un disco prensado. O sea, que... no, no, y está pintado, o sea que no es pirata ni hostia, ¿eh? que se ha gastado aquí el dinero eh, No, no me lo recuerdes, por favor hay gente, que se... <risa> hay gente que se compra un coche, hay gente que se compra una figurita de su serie favorita Ay. Y se lo gasta en la pura, en locura. puta mierda, en de... puta mierda. Vale. Películas. Venga, ¿qué has, <risa> <risa> ¿qué has traído? Venga, a ver, el a... vídeo va a ser así todo el tiempo, eh, ya sí, claro, os lo aviso sí. <risa> Seguimos con, con su secuela tenemos dos Do Demos dos 2. To todos sabemos que pero... ocurre en una casa abandonada con un camión hecho mierda al lado, ¿sabes? Vale, Demons 2, ¿Sí ¿No? pero esto es un cortijo, esto es el ¿Qué? cortijo de la casa de Pini. Que Pini sabe que, que tiene perras, tiene un cortijo ahí con. Tiene tengo con cortijo Con toro, con caballos, planta droga. Ahí lo tiene, Todo ahí lo tiene en su casa, en su tierra. ¿Eh? Bueno, pues eso, entonces. Es el, es el Chapo Pirilli. El Chapo Pirilli, que se está yendo de cámara. Métete, calvo mierda. Que no Oye, se te ve. Ya está eh, bien. O sea, encima que quieres aparecer en nuestro vídeo, estás ahí jodiendo el plano, que se ve me, media fea cara. ¿Pero qué está ahí en mi casa? Ah, A la porra. Bueno, venga, sigue con eso. Anda. Bueno, ponemos dos, o sea. ¿Qué tiene que ver esto? Cuéntanos la película. Es lo mismo, la segunda parte. Pero en un bloque de edificios. Sí. Y con más gente. El bloque de edificios, ¿eh? Sí, sí. Rico, eh. Rico el bloque de edificios. Y sale Bobby Rose. Sale otra Bobby vez? Rose, pero tampoco. Ah, bueno, aquí sí le han Ahí nombrado. Sí. Ahí sí le han nombrado. Mira, aquí tenemos el nombre de Bobby Rose. ¿Te acuerdas, Pini, cuando nos hicimos, le pusimos las gafas 3D al gran Bobby Rose y a Sergio Stivaletti? Sí, que... sí, es verdad. Historia, historia del canal. Historia del bueno. canal, cuando no había canal, claro. Fíjate que historia <risa> del canal. En fin. Que te vuelvas a salir del plano, entra. Pero si es que. ¡Ay! ¡Cuánta más más es! ¡Ah, se joda! es un retaco! Que hubiera, ¡Que hubiera comido leche y espaguetis cuando era pequeño! ¡Leche y espaguetis! <risa> <risa> <risa> ¡Salsa carbonara! ¡Joder! Bueno, venga, esto es una mierda, tíralo por ahí. Ah. ¡Fuera por ahí! A ver, ver. eso te ha costado dinero, tío! No me lo recuerdes, no me lo recuerdes Se Seguimos con una que ya habéis hablado aquí Operación en Las Vegas Oh, esta es maravillosa Si no sí, habéis ya. visto el vídeo de Operación en Las Vegas Por favor, ir al botoncito que creo que saldrá por aquí Siempre me lío, ¿vale? ¿Con qué lado? Yo creo que es a sí, la izquierda ¿Aquí? ¿Sale, ¿Sale en mi cara? Sí. Sale tapándome la cara, bueno pues, eh, Operación Las Vegas es una obra maestra. Pini, ¿tú has visto Operación Las Vegas? ¿Pero cómo que obra maestra? ¿Un truño que vamos...? <risa> es mejor que El Caballero Oscuro de Nolan. De hecho, hacen el mismo recurso de disparar sin balas. Bueno, sí, eh. Yo todavía cuando bajo la a la verdad, calle que deseo que alguien me pare y me pregunte ¿Ha visto usted un ninja? Esto es maravilla, pero, pero, aunque la película sea una maravilla, la a portada ver. es una castaña del copón. Vamos a, vamos a ponerla grande. Fijaos en el ninja recortado, ¿vale? Que parece, parece una miniatura de Youtube con el borde blanco y, y varios mosaicos de Las Vegas ahí abajo Ah, sí, porque claro, la peli se rodó <risa> <risa> ¿Qué, ¡Qué pueblo! Ver? En un garaje eh. Fijaos la explosión de comando que han recortado ahí De comando de Schwarzenegger, sí. la han pegado ahí Pero la trasera es maravillosa porque vemos a Harrison todo el tiempo, ¿vale? Era medianamente famosete, entonces vamos a poner la cara de Harrison y brita con la ballesta Ya está, o sea, esto, esto es una obra, pili-dipfi, yo ¿Cuánto te costó esta mierda? No, no, no quiero no, no, decirlo di, di, no, Dilo, ahora lo dices. Ya, ya has planteado la duda, lo tienes que decir Bueno, pero no vaya ahí a tirar la película otra vez no, no, que... No, no, esta, no esta, es. esta, esta no la tiro. Esta me costó 8 euros, no 8 la tiro 8 brazos, <risa> 8 euros, <risa> 8 euros. O sea, mira, me gasté 8 euros en eso Para que no tengas que bajar a la basura, me la quedo yo gratis sí, me Te la queda gratis si la ha costado 8 euros Pero si la batiera a, a la basura Ya no, ha tirado no, dos, no, al suelo La costó 8 euros, no para la tirar Esta es para mí, batirá, para, gratis, para, para mí gratis, para mí Venga, vale. Venga, venga, pa' vale. Hay que ser bueno. Hay que ser bueno. Pues... Sigamos con una película extraterrestre que me encanta. Extra. Extra. ¿Cómo se pronuncia esto? Tanto ¿Qué, qué, qué. que en inglés... Extra. Extro. Fi no fi Fixtro. No sé. Fixtro. Fixtro. Hard. ¿No? No sé, pero si bueno. está en la cartula de la primera, imagínate de la segunda y la tercera, que tiene eh, dos partes más. Pini, aporta algo. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de Espera, lo vamos a poner un poco en cámara, para que veáis... Hayáis... <risa> <risa> <risa> Lo peor de todo es que hay un tío en la película que Mira. sale más o menos así Pero, a, vale. a ver, yo aportar no, no creo que pueda aportar mucho Como nada en la lo vida Lo único que veo es que son todos colmillos lo que tiene lo, sí, No tiene dientes, por... solamente tiene colmillos Claro, ¿verdad? porque es vampiro Sí, pero no sabéis fijado lo más importante Que esta parte de aquí arriba está fotosopeada copiándola ¡Hostias! Sí, eso es porque ahí arriba tenía la la por el original Texto en inglés y lo han cambiado Han cogido un cacho y lo han pegado encima sí, sí. Y Ya bueno, ¿y esta peli de qué va? Cuéntanos un poco eh, Extraterrestres que hacen cosas muy extrañas Sí, porque aquí se ve como una embarazada O sea, ¿no? básicamente, el padre para convertir a su hijo en extraterrestre le mete un chupetón O sea, no... no... Pero, pero a ver... ¿Cómo que padre para convertir en extraterrestre? Sí, porque al padre le abducen y le convierten en extraterrestre Y entonces cuando vuelva a la Tierra, además de comer huevos de serpiente Intenta convertir a la gente en extraterrestres Pero, pero ¿cómo? Todo, no veo fisuras en su plan Pero es que, no sé, es contradictorio Si eres humano, ¿cómo te conviertes en extraterrestre? No lo sé Si estás en la Tierra, no eres extraterrestre Oye, podemos hablar con y le preguntamos También su hijo acaba teniendo poderes No sé, serán mutantes o algo Bueno, eh, no esto queda? esto es una cantidad seis seis o sea pero podéis ver que el bicho es totalmente extraterrestre, verdad pues parece de vampiros pero luego es de alienígena calidad eh calidad venga la tiramos esta, esta, no. <risa> sí venga es que viral, me, me gusta me gusta viral. demasiado lo siento sacamos otra que también habéis hablado de ella en el canal y encima con la, en la colaboración sección... de back fernández al ah, gran back fernández en la sección de pelis horribles esa sección maravillosa ¡Street, Street Trash. Trash! Que no sé qué mierda de carátula es eso, pero la original no es ¿Dónde está Viper? ¿Dónde está Viper? ¡No hay Viper! ¡No hay, no hay nada! O sea, bueno, no hay Viper. Eh, tenéis que ver el vídeo con, con Bad, ¿vale? de Street Trash Bueno, es una peli de mendigos que tiene muchas tramas ¿Vale? Que... bueno, pues eh, hay... Gente que roba, gente que violea Gente que bebe un ácido Viper y se disuelven y explotan Gente que corta eh, penes y lo lanza Sí, juegos con penes eh, nefes, con, nefes, con, nefes, con ciruelos, nefes, Con ciruelos, nefes. con ciruelos Nepes voladores Con ciruelos En lo mío un pitido ahí, pip. <risa> Nepes voladores Con ciruelos, ¿qué más pasaba? Chistes racistas, machistas, homófobos eh, necrofilia, Zofilia, bueno tienen el no, pues, todo bueno, la peli. Eso. No. <risa> es una lo cosa. que sí que sé es que este calvo no sale en la película. Esto no sale, o sea es una peli de mendigos que podéis ver más el rollo que hay en la parte trasera. Pero cuidado entonces, que, que. Este te lo calvo, pensó YouTube, eh. este calvo no sale en la portada, tetas, pero la a mí me mata. Hay tetorros por aquí por detrás, atrás, hostia, no entonces no podemos tetas, enseñar. Corta, corta. No podemos enseñar la trasera, pero a mí me, me fascina este texto. Dice: nunca verás una película tan fuerte. ¿Eh? Bueno, a ver, habrá que definir lo fuerte y claro. qué fuerte para esta persona. No lo sé, supongo que infumable. No sé, muñeco pues... derritiéndose en el váter, ¿cómo era ese ¿Sí? Y dejándose sí. la mano ahí <risa> en literal tal cual, muñeco derritiéndose no. en el bate, no tiene no, <risa> <risa> no se puede ver Además, Un colores horrendos. Un color horrendo, y esta peli, la verdad es que es, es que es una puta mierda. Yo intenté verla y me tuve que traer a back para verla los dos porque es que no podíamos. Entonces yo creo y yo me la compré. que lo mejor que se puede hacer con esta peli, pues es no, no, pero ¿Dónde hago? ¡El hago? ¿Dónde hago? ¡El hago? ¡A la mierda! ¿Pero, ¿pero, ¿Pero qué haces? Recordad, haces? Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random. ¿Pero qué que ¿Qué es loco? gratis. ¡Hasta luego! Pero tú, que eso no es tuyo, eso cuesta un dinero, ¿qué pasa? Pero el dinero suyo, da pero, igual. Que, pero que no, vale no. que la peli es mala, pero no me hagas esto. hostia. Ah, vete por pones a tomar por culo. Hostia, tío, <risa> <risa> Vale. A ver, 11 minutos. <risa>